Señores, señores, situación tensa en México. Culiacán. Ya paren todo, Así dijo Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Hey, señores, hey, me lo que pararan las agresiones en Culiacán. Tenemos un video. Son las 3 y 17 de la tarde, 17 de octubre. Militares y elementos de la Guardia Nacional Mexicana tienen ubicado a Ovidio Guzmán, hijo del Capo Joaquín, el Chapo Guzmán en una casa de la ciudad norteña de Culiacán, Sinaloa. A lo lejos escuchan los disparos del cartel de Sinaloa que está atacando el destacamento militar que llega de refuerzo, señores. Los videos muestran como los miembros del cartel de Sinaloa secuestran autobuses y obligan a sus pasajeros a bajar para después bloquear la calle con los vehículos e imágenes. También de criminales a bordo de camioneta con fusiles alto calibre en las manos. También tenían armas de fuegos antiaéreas, cohetes y lanzagranadas. Es eh, un corillo fuerte que tenía. Ya paren todo, oigan, ya paren todo. Así habló Osvidio Guzmán. Ya me entregué. Ya tranquilos, ya ni modo. Dice Guzmán por el celular, señores. Eh, esta situación se ha tornado... Un poco tensa, ahí, ahí estamos viendo cómo fue, se fue entregado él. Yo lo dije la vez pasada acá cuando se trabajó El flow de la gorrita sí. y eso. Yo vi un, un, una sí, imagen. Las autoridades en mexicanas lo dejaron, lo soltaron aquella vez por algo. Era. Sí, no, me cayó me era la boca. No, era A por mí el gusto, no era tengo que, por el gusto, Sí, eh, tengo que admitirlo. El, el presidente, el presidente quiso como entregar eso. Que, sí. Eh, creo, tengo algo. que admitir que me, me cayó la boca, Ando. Yo pensé. Que, que fue una inactitud... Y no, fue como Néstor, como Néstor dijo, que estaba, estaban dispuestos a matar sí, una comunidad claro, y lo hacían. Claro. Sí, ellos eh, lo hicieron de una forma muy pacífica, o sea, buscaron la forma de que no hubiera, el secretar, no hubiera la guerra de nuevo. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, ha explicado hoy que Guzmán solicitó varias veces a sus hermanos detener el ataque, pero ellos se negaron. El secretario no detalló a qué hermanos en concreto se refería Son una familia que son unidos. Los humanos. Pero con problemas. Con problemas, claro. Es una situación que me, todavía el Chapo estando donde está. Y mira los residuos como quedan. Los hijos ahora son los lo que están haciendo esos desórdenes. Lo que están controlando. Tengo, ¿Tengo controlando? que decir que ustedes tuvieron razón. O sea, yo me equivoqué. Pensé que el presidente había metido la pata en ese sentido, pero no. parece que lo tenía bien planificado. Y mira cómo, de qué le, forma. Le echó guantes, le echó guantes a Ovidio. Un saludo para Ovidio Guzmán. ¿Es para tuyo? ¿Eh? Quisiera ser su amigo. ¿Cómo? No, no amigo de él. ¿Y cómo tú quieres Ay, tener ¿no? amigos? Ay, qué pasa. Yo tengo que ver con eso, como, como ellos hacen. ¿No tengo que ver con eso? Y todos amigos amigo y, de él. Todo el que esté en, el no, su, li en su lista de contacto, investiguele. No, no un hijo a él. También, pero tú quieres ser compadre. Tranquilo, compadre de él, tranquilo. Yo, te, yo vengo a mi ¿Qué pasaría? Tú, en tú... mi troca, tranquilo. ¿Qué pasaría si tuviera compañero de vídeo? Nada. Estuviera un poco preocupado ahora por su situación. Cero, no cero llamadas, sí, pero... <risa> <risa> Señores... ¿Y si me te llama ¿eh? ahí? No, él sabe que no podemos hablar. <risa> Casi no podemos hablar. Un telegrama le mandamos. Como decía, no. Una situación que todo el mundo... Ok. Una situación que todo el mundo criticó al presidente. O ¿Cómo es López Obrador? López Obrador. López Obrador, que no debió soltarlo, pero parece que tenía una as bajo la manga. Yo te lo dije, que sí, eso, es eso no fue Tenés lo loco, que, que él soltó ese muchacho para después ser apresado. Ahora, ¿lo van a extraditar? Ah, no, esa no es la pregunta, creo. porque tiene una orden de tradición. ¿Él la, tiene una orden? Sí, ah, tiene pues una orden se de tradición, va. se va. Eh, no atiende no, la no audiencia sí sí hay una de, de tradición ay, ay, porque ay, que, que, en este operativo está involucrado también la dea o sea, no va, este sí. O... sí pero no va a ser tanto tiempo como, como el papá porque... va a ser una novela de eh, si, hace, si hace una novela porque mira esa el hijo de sí porque no sí, la haga por... mundo, por favor hoy no Netflix sí Netflix sí pero telemundo el mundo. Netflix, ay, chapo. Ay, por la del chapo yo la veo tres cuatro veces sí, esa, cuando me logro robar ese Netflix. señor de los cielos es un no, toyo. Yo no me logro robar en Netflix. <risa> <risa> porque ese señor de los cielos está. No, a mí no me hago no eso. Mira, le si voy a decir una cosa. Si usted ve, si usted es hombre y usted sabe de, algo de la historia de Capo, si usted se respeta, no ve al señor de los cielos. No, porque el señor le quisiera. Mira, mira René, re, re, re, re, tú no ves, el señor de los cielos. Mira, Pero ¿eso qué es? Que es? Ah. No, no, no, ni. No, él, no, oye, oye, oye, no sabe que es el Señor de los Cielos. ¿Cómo tú me vas a decir? No, yo no, vi la serie del Chapo en Netflix, Corbel. Ahora, eh, solamente en la serie de, de Telemundo, El Señor de los Cielos, ella tiene vida eterna. Mira. Sí, porque en la, en la realidad. Eh, eh, eh, eh, esos eh, capos, esos capos. Él murió oye. antes del Ch Chapo. Exacto, murió según la historia, según el que ha leído la historia del Señor de los sí, Cielos, él murió. Armando Carrillo. A, a Armando Carrillo murió antes de Chapo controlar. Sí. Entonces, según Telemundo, el Señor de los Cielos es eterno. Él no muere. Claro. No, mira. Él muere. La mira. novela más. Oye, <risa> hasta el personaje de Chapo, eh, del Capo, de Castelo de, de, de, de Sapo, hasta eso lo dañaron. Dios mío, esa sí, gente. Se si dieron larga sí, eso. por pues favor, no si mueres, ya hace. Ya. Sí, pero ya no, ya no va a dejar porque ya la gente se está hartando. O sea, no Por favor, sí. Óyeme, si se no paraíso es un libro muy interesante, se lo recomiendo. Que murió ya. Que le metido. habla a la gente cómo la, las mises se ponen la droga entre los pechos y eso. O sea, es un libro muy famoso. Y si es una novela, quedó bien la parte de uno. Y si es una parte de dos, ahora di que sin si sí hay paraíso. Por favor, Telemundo. La historia del hijo de Chapo no la pongan en novela. Mira. por favor. Mira, voy a hacer, voy a hacer una, eh. Vamos a hacer una, un, un reclamo, al, por favor. Por favor, ya no lo ponga. Mira, esa serie... Es que del, la coja Netflix, mejor. Del Chapo en Netflix y Pablo Escobar. El que es inteligente, toma lo bueno. Y ahí, porque son personas... Sí, porque es el lío que todos los tigres cojan los, los, los apodos. Con la, estrategia. Rato, no, pues, mire, que mire el Chapo. <risa> yo lo he visto tres o cuatro veces y la sigo viendo. De, de, no, porque Pero me que... gusta. Eh. Bueno. Tengo que decirné, ese estilo de Yo la vi la del, la del Chapo, la vi. Y ta, no está bien Netflix Caber. se la comió manito. No, no, en Netflix la, hizo, la comió. La vida tal y cual, pero la de si va a ser el hijo Yo está de, triste me pongo cuando lo agajan eh. La del hijo sí. del Chapo, la del hijo del Chapo, por favor, por favor, si va a hacer la vida del hijo Cinco del Chapo, millones, que viene, diez, eso viene diez por 10 millones, 10 millones dice él que lo a 10 millones. Eso viene, no, miren, no sé... No, no se, no se encuentra raro. Que, pues, no, a no le gustan los, los pupulachos. Eh, eso es... No, yo la de Escobar la, la de La de La de La de sí, y la de de hasta la usurpadora la vamos a hacer versión una vez a eh, una canción ¿cómo la que se llama la canción de usurpadora que se pegó. ¡La usurpadora, Es un mundo tan real, la usurpadora. Ay, ay, ay, ay. Vamos a una pausa. Cuando retornemos no venimos con empoderamiento y yo sabía así.